Esta charla se llama Agilidad, el mundo del trabajo cambió. Primero me voy a presentar desde el año 1998, cuando saqué mi ingeniería civil en computación en la Universidad de Chile, comencé a trabajar en el tema de emprendimiento y he estado aplicando la agilidad desde el año 2002 en múltiples aspectos. Desarrollo de software, la industria de creatividad con agencias de medios digitales y con sociedad civil. Hago clases en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería y en el Departamento de Ciencias de la Computación Además, fundé hace 10 años atrás el movimiento Ágil en Chile a través de una comunidad que se llama Chile Ágil, a la cual están todos invitados a participar. Este año estamos organizando la Conferencia Latinoamericana de Agilidad en octubre, que está orientada justamente a este mismo tema que estamos viendo en esta charla. Y va a venir gente de toda Latinoamérica y gente también de Estados Unidos y gente de otros lugares que son con grandes representantes del tema. Les presento Linset, que es la consultora que creé en el año 2010 y tengo el orgullo de decir que BCI fue mi primer cliente. El año 2010 justamente con lo que era la Gerencia de Innovación, lo que ahora se llama BCI Labs. El derecho que de está comenzando acá y que algo bien se hizo en entonces es una semillita muy chiquitita que ahora está comenzando a dar fruto. No solamente hemos aplicado agilidad en el mundo tecnológico. Para el terremoto se hizo un voluntariado de con 300 personas donde se generó en solo 5 días un portal completo para tratar de coordinar la información. Todo esto pasó el año 2010 fue para mí un tremendo avance. Descubrí que tú podías juntar un grupo de voluntarios trabajando en una causa común con temas ágiles. Actualmente estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda ayudando a agilizar proyectos de modernización del Estado, donde el componente tecnológico es uno de esos aspectos, pero hay un montón de otros aspectos que trabajar, por ejemplo, legal. También en Corfo, el año pasado, estuvimos trabajando a implementar con agilidad lo que es la Estrategia Nacional de Innovación y la Estrategia Nacional de Emprendimiento. Y también, por ejemplo, lo aplicamos en la Universidad Católica, cuando el año 2014, a de un peito institucional, se logró que la universidad llegara a ser la primera en Sudamérica. Se dan cuenta que no tiene que ver necesariamente exclusivamente con software. Y también lo aplico en la familia. Ese es mi hijo Rafita, ahí está estudiando unos problemas de biología y cómo él está ayudándose a este mapas mentales le permitió organizar la información, que es algo que se utiliza mucho en Agilidad. La primera pregunta que uno hace es, qué? ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Les voy a dar una solución que es típica que ustedes la van a ver en todos lados. Le van a comenzar a hablar en chino. ¿Quién reconoce estos términos por ahí? ¿Quién no los reconoce? ¿Quién se siente totalmente aplastado por esta información? La pregunta es, ¿qué diablos es esto? ¿Es algo tan complejo que nos están diciendo que tenemos que aplicar y de qué se trata? Vamos a dar un poquito de historia. Érase por el año 1996, 97, por ahí. Y en ese tiempo, los proyectos de software tenían dos características muy importantes. Lo primero es que eran muy libanitos. Y lo segundo, que eran sencillitos. Eran muy fáciles de desarrollar. Y en base a esa realidad, un grupo de profesionales, plantó una alternativa. Esto sucede en el año 2001, se encuentran en alrededor de 17, si no me equivoco, y dicen, vamos a generar una nueva forma de entender lo que es el desarrollo de software. Quieren ponerle bastantes nombres extraños. Retrofuturismo artesanal, anarcosindicalismo a nivel de equipo, métodos livianos y también métodos ágiles. Y después de votación, dijeron, ¿sabe qué más? Para que no nos echen acá por ser subversivos, vamos a poner uno que le llamamos métodos ágiles. Antiguamente yo había conocido esta forma de trabajar métodos livianos. Livianos suena frágil. Y dijo, no, vamos a ser ágiles. El problema es que como nace el software, nosotros creemos que los agilistas son así. O hipster o nerds. En muchas organizaciones, la célula ágil que se acaba de formar son los tipos que llegan con sandalias, que llegan a la hora que quieren, toman cerveza en el trabajo. Ese es un poco el concepto que viene de este mundo, ¿cierto? que en realidad es un mundo más geek o nerd del cual soy un orgulloso representante en todo caso, Pero la pregunta es, ¿por qué se puede aplicar agilidad más allá del software? Lo primero, vamos a hacer una definición, una definición que nosotros hemos ido construyendo en mi empresa a lo largo de ya 15 años de experiencia. Es una capacidad de las organizaciones para aprender continuamente y así adaptar su oferta de valor frente a al la alta incertidumbre. El gatillante acá existe alta incertidumbre y en esa alta incertidumbre es necesario adaptarnos, es necesario aprender. Y eso es agilidad. Pero muchos de los que ustedes han conocido hasta ahora le llaman scrum, decir, como scrum, agilidad, agilidad, scrum. Y se dan cuenta que acá es un puntito dentro de todo el universo de la agilidad. Pero esto nace en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial con el señor Deming, que tiene una influencia enorme en la industria japonesa. La industria japonesa, cuando genera un impacto brutal y los Estados Unidos dicen ¿por qué diablos no están ganando los japoneses? Y vuelven a aprender el tema, le llaman lean. Lean quiere decir magro, sin grasa. Cuando se habla de Lean Manufacturing, que es la fábrica Lean es lo que uno representa en Toyota. Pero después también hay unas traducciones. Por ejemplo, el Lean Management, que se estaba aplicando en el 2.0. A partir de eso, se hizo un vínculo con el mundo del desarrollo de software que le llaman Lean Software Development, que fue un libro que vinculó, en realidad, el desarrollo de software, tiene muy poco, tiene que ver mucho más con organización. Mary Poppendieck y Tom Poppendieck en un libro dijeron, miren, esto se parece uno al otro y en realidad como que las raíces están ahí. Y hay otras herramientas Lean, por ejemplo, Kanban, que es una herramienta que permite el famoso Just in Time, tengo una capacidad muy eficiente de flujo. También se aplicó al mundo del software y a partir del software se aplica también a otras disciplinas. Lean Startup, que en Silicon Valley, si tú no sabes Lean Startup, no puedes gastar allá. Design Thinking, que es todo el tema de la innovación, el tema de la creación de productos, también genera una versión ágil que es el X Y acá sigue avanzando y sigue evolucionando y van a aparecer muchas otras alternativas y que todo este toolkit en realidad no es para aprendérselo de una sola vez, sino para darse cuenta que cada situación tiene su propia forma de resolverse. No existe la receta. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales de la agilidad? Si ustedes los ponemos al medio, lo primero que nosotros los invitamos a ver como ingrediente, el primer ingrediente que uno tiene que poner es la colaboración. Hace un propósito. Si no hay colaboración, si hay imposición, no hay agilidad. Si no entiendo el propósito de lo que hago, no hay agilidad. Colaborar hace el propósito. Lo segundo es descubrir sistemáticamente el valor. Y por último, algo muy relevante que es la parte higiénica, la parte del flujo, ¿Cómo yo logro que todo lo que hago logre salir en los tiempos adecuados y con la productividad que se espera, la famosa productividad? ¿Qué consiste el descubrimiento? Cada uno de ustedes, todos los días, tiene que resolver problemas de negocio, que es la capa que ustedes ven arriba. Abajo están distintas técnicas para resolverlo. Por ejemplo, si nos vamos a la gerencia de personas... Algunos problemas técnicos se resuelven con psicología. Estoy hablando de tecnologías digitales duras, estoy hablando de técnicas que son humanas, del mundo de las ciencias sociales. Y uno le quiere decir que la solución que uno construya tiene que ser la correcta. Y eso es lo que nosotros le llamamos generar valor. Generar valor quiere decir que yo estoy aportando un impacto positivo dentro del problema que estoy resolviendo, una solución. Pero también es importante construir las cosas correctamente, que esté bien hecho. Y eso le llamamos la calidad, que es interna. Este ciclo de resolución es un diálogo que tiene que estar sucediendo de forma continua. ¿Cómo se hace tradicionalmente? En el modelo tradicional, uno asume que un problema es conocido y una solución es conocida. ¿Cuál es el problema de este modelo? El problema es que el entendimiento del problema es fijo. De hecho, podemos hacer reuniones, podemos hacer levantamientos, sacar muchos documentos, pero a medida que yo voy avanzando en la ejecución, podrían haber cambios. Y eso es lo que provoca que al final suele pasar que cuando uno termina hay un cataclismo. Si quieren ver algunos ejemplos clásicos de aplicar este modelo que es lineal en nuestro país, tenemos dos casos. El Transantiago y el inexacto. Se aplica diciendo que es como que el problema fuera conocido y la solución fuera conocida. Y no fácil, porque ni el problema sí que le era conocido. El Transantiago eran tantas las variables de incertidumbre que echarlo a andar tal como se hizo, nos ha costado varias líneas de metro que podríamos haber implementado y se ha gastado, se ha tirado por la forma que se implementó. Se le perdió el respeto a la gran cantidad de incertidumbre que había. Lo mismo pasó en el censo, por haber cambiado todo de una sola vez, cambiar la forma de trabajar, hacerlo a través de tres meses en vez de hacerlo en un solo día, pasar de un modelo de voluntarios a un modelo de pagados, también generó un montón de problemas. Ya veíamos que se perdió una gran cantidad de dinero. Chile, y en realidad todos los países latinos, tienen una característica cultural que nos gase tener una debilidad con respecto a otros países en lo que se refiere a la innovación. Este estudio que ustedes ven acá es un estudio de un instituto holandés contratado por IBM que perfiló los distintos países del mundo con respecto a seis parámetros. Yo me voy a centrar solamente en uno, que está acá al medio, que se llama la aversión a la incertidumbre. Nosotros tenemos el doble de la aversión de la incertidumbre que existe en Estados Unidos y más el del doble que la que existe en Reino Unido. Eso quiere decir que cuando hay incertidumbre, lo voy a ignorar. Voy a tratar de comprar un estudio que me diga que no hay incertidumbre, como pasó en el Transantiago. Voy a tratar de decir, esta persona me lo dijo. Voy a tratar de comprar una marca gigante de algo que no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tenemos un tema cultural que resolver. Fíjense que nos encontramos con un problema. Se darán cuenta que en los últimos 15 años, las empresas que estaban como las empresas más grandes del mundo, ya no están. Si uno mira al año 2011, fue a pocos años después, solamente una se mantiene. Ese es el mundo que, donde el cambio disruptivo ya está pasando. Estados Unidos, los grandes retail, de hecho Walmart aparecía en algunos de los elementos en el año 2001, están todos en amenaza de quebrar. Los malls están siendo abandonados. Ese es el efecto Amazon. La pregunta es, ¿es el retail? ¿Qué pasa con el retail bancario? Algo que tenemos que trabajar ahí. Fíjense que toda esta situación debería hacer pensar cuál es la naturaleza de nuestro trabajo. Hay un tipo de trabajo, que es el trabajo algorítmico. El trabajo algorítmico es el que vemos acá en este mismo piso, donde están los cajeros. Es una persona que se espera que cumpla un algoritmo, que haga A, B, C, D, A, B, C, D. Y cuando encuentra una excepción, tiene que levantar la mano y pedirle que un supervisor le resuelva el problema. Esos trabajos están siendo automatizados. ¿Qué va a pasar con esos trabajos? Va a ser, más temprano que tarde, transformado en algo que se haga a través de una aplicación. Y hay otro mundo, que es de lo heurístico. Heurístico tiene la misma raíz de eureka. Heurístico se refiere a lo que se descubre. Y hay otro el mundo del misterio, que es todavía menos ordenado. Y esos dos mundos son los que cada uno de ustedes, de los que están sentados en esta sala, viven todos los días. Ustedes, a diferencia de lo que hace una persona que trabaja como cajero, resuelven problemas distintos todos los días. Un nuevo proyecto a resolver, un nuevo desafío a enfrentar, un nuevo problema que no había presentado antes. Y ese es el mundo de que se trata la agilidad. La agilidad parte del mundo del software que tiene exactamente esa misma característica. Todos los días resolvemos problemas distintos. Pero en realidad todos los profesionales del mundo moderno vivimos en esto. Y esto lleva a que en Estados Unidos dicen que más del 25% de las empresas ya usan agilidad, no importando de dónde son. En el año 2009 ya se marcaba que el 70% de la fuerza laboral norteamericana pertenecía a este nuevo mundo, el mundo de la exploración. ¿Cómo estará en Chile? Probablemente todavía estemos al revés. Todavía haya más trabajos de explotación de repetición que trabajos de exploración pero sin embargo la tendencia está clara para allá vamos cuánto tiempo más yo digo que no más allá de 10 años que es más o menos el tiempo que vamos detrás nosotros de las tendencias norteamericanas ¿Cómo enfrentamos la incertidumbre entonces en In 1912 cuando titanic tragically sank less than a third of the people on board survived Famously, the ship did not carry enough lifeboats for everyone on board. While this undoubtedly was a problem, it wasn't the only one. The people on board the Titanic face the same problem that executives and managers do every day. It's called functional fixedness, and it's the psychological tendency for humans to look at a thing and see its intended use, not the thing itself. That means we see lifeboats as alternate forms of transport, but stripped of all assumptions They're really just things that float. And more importantly, things that keep people floating above water. Imagine you're a crew member on the Titanic and you redefine the goal from putting people in lifeboats to putting people on things that float. What new resources do you see? The ship is full of wooden doors, tables, steamer trunks, mattresses, and car tires. Can any of these be converted into effective flotation devices? With the goal and resources broken down into their most basic elements, you can start to see the relationships that lead to possible solutions, many of which would otherwise be overlooked. For example, maybe tables can be used to connect the lifeboats, expanding their capacity. Maybe you have time to construct rudimentary rafts from the many readily available buoyant objects around the ship. The iceberg itself, although the cause of the problem, is a massive floating object with the potential to keep hundreds of people out of the water for an extended period of time. This may sound extreme, but ice flows have been used to rescue people this way before. Maybe you can use the lifeboats to ferry people to the iceberg. Or perhaps you can even steer the Titanic itself, which is still navigable at the start of the crisis, close enough for people to scramble on. We'll never know if any of these ideas would have worked. Pero hay más soluciones a los problemas más si aprender a mirar beyond the obvious. ¿Cuál es la enseñanza de este video? Por lo regular, nosotros nos enamoramos de la solución. Nosotros somos un banco y el banco nos gusta atesorar cosas valiosas. La gente pone cosas valiosas cada vez que las guarda. Antiguamente se usaba mucho el concepto del banco de ideas. Guardemos una idea porque es valiosa. Y les puedo decir de que en realidad no son valiosas. Lo que son valiosos son los problemas. Fíjense si yo atesorara la idea de subir a la gente a los botes. Era una pésima idea, porque mucha gente murió frente a esa idea. Sin embargo, cuando yo soy capaz de entender el verdadero problema detrás, lo que está más allá de la solución aparente, se aparecen múltiples opciones. Como ejemplo, hablamos de las mesas, hablemos de los neumáticos, ¿qué otra cosa podría haber ayudado? Y eso exige tener una mirada muy distinta. Como decía Einstein, si tengo una hora para resolver un problema, dedico 55 minutos a entender el problema y explorarlo, y solo 5 minutos a resolverlo cuando ya es evidente. Nosotros saltamos inmediatamente a lo primero que se nos ocurrió. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Vamos a hacer un test. ¿Cómo tenemos nuestra capacidad acá de ver si nos saltamos a la primera solución? En 20 segundos van a tener que detectar cuál es el número que está debajo del auto. Listo, tiempo. Nosotros aprendimos en el colegio que uno debía seguir un patrón y armar la secuencia. Entonces, voy a aplicar eso al tiro. Es la primera solución que se me ocurrió. Lamento decirles que eso no es la solución. Este test se hace a los niños de Hong Kong cuando entran a prekinder. Los niños no tienen el problema que nosotros tenemos. Somos los adultos los que tenemos formateado el cerebro con la solución única. Los niños tienen la capacidad de inventar cientos de soluciones creativas a problemas distintos. Vimos que entonces lo primero, lo importante es aprender a descubrir. Y el primer descubrir cuál es el problema a resolver y a partir paso a paso ir resolviéndolo. El segundo es un desafío muy importante y un desafío que nosotros vivimos también en el día a día de nuestro trabajo, donde al ser nuestro trabajo invisible tenemos un problema que lo vamos a ver también en otro video. Now, your job is to take each piece of candy and wrap it in one of these papers and then put it back on the belt. You understand? Yes, sir. Yes, yes ma'am. Let her roll! <laughs> Let her roll! Well, wait here. Somebody's asleep at the switch. <laughs> Phew. What are you doing up here? I thought you were downstairs boxing chocolates. Oh, they kicked me out of there fast. Why? I kept pinching them to see what kind they were. <laughs> this is the fourth department I've been in. Oh, I didn't do so well either. No. All right, girls. Now, this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let <laughs> her <laughs> well, this is easier. Yeah, we can handle this, okay. que en el trabajo les pasa esto. Fíjense que qué se suele optimizar. ¿Qué tipo de carretera preferimos? ¿Preferimos una carretera que los autos lleguen rápidamente a donde tienen que estar? ¿O preferimos tener la carretera llena? Como al momento de gestionar, ¿preferimos buscar a la persona que está, comillas, desocupada, porque no está haciendo nada, o preferimos ver cuál es el trabajo que está atorado que salga? Lo regular es esto, lo que ustedes ven, esto es bonito. Tenemos a un jefe que es el que toma las decisiones, el que a veces entiende mejor que la gente que está abajo qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Y hay un grupo que abajo que ejecuta. Pero nos llegan y estamos aplastados por ¿cierto? demanda por todos lados: por teléfono, en el pasillo, por WhatsApp, el domingo a las 10 de la noche, por todos lados. Y este modelo se llama modelo de empuje, push. Es similar a que yo quisiera que una impresora imprima más rápido, empujándole el papel. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Se adora. Vamos a hacer un experimento para ver cómo nos va con eso. ¿Qué es lo que nos provoca esto a nosotros? En este experimento, ustedes lo que van a hacer es escribir esos símbolos que están ahí. Lo primero es una columna de números arábigos, del 1 al 10. Lo segundo es una columna de la A hasta la J. Y lo tercero es una columna desde el 1 romano hasta el 10 romano. Pero los vamos a escribir siguiendo esta estrategia. 1 A, 1 romano. 2 B, 2 romano. 3 C, 3 romano. Hasta que lleguemos al 10j, 10 romano, y ahí vamos a anotar cuántos segundos demoramos porque yo les voy a poner acá un cronómetro. Partimos. A la 1, a las 2 y a las 3. Esa hoja que acabamos de hacer la voy a poner por debajo porque vamos a escribir lo mismo pero con otra estrategia. Vamos a volver a escribir exactamente lo mismo, pero la estrategia que vamos a seguir es por columna. Vamos a escribir del 1 arábigo al 10 arábigo, de la a hasta la J y del 1 romano hasta el 10 romano. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cuál demora menos? ¿Hacerlo por fila, que fue la primera, o hacerlo por columna, que fue la segunda? Por columna. ¿Podrían calcular más o menos cuánto se ahorraron? ¿Un 10%, un 20%, un 50%? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Fíjense que el producto es exactamente el mismo. Es el proceso el que cambió. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hago el experimento, de esta forma, estoy provocando lo que se llama en computación cambios de contexto. Y también el cerebro sufre eso. Y esos cambios de contexto generan 30 cambios de contexto. ¿Por qué pasó? Uno arábigo a uno romano. Después dos arábigos, dos romanos. Y así, 30 cambios de contexto. Y cambio cuando lo hago con la segunda estrategia, solo genero tres cambios de contexto. ¿Qué les estoy diciendo? que los cambios de contexto son los que les están costando a ustedes todo ese porcentaje de tiempo. ¿Cuándo suceden los cambios de contexto en la pega? Clásico. Oye, ¿tenéis un minutito? Oiga, ¿cómo va con el trabajo? ¿Cuándo lo terminamos? Oye, reunión de emergencia. Por eso es que muchos de nosotros lo que hacemos a cada rato es que, ¿sabe qué más? O llego súper temprano a la pega o mejor me voy para la casa a trabajar. Porque, curiosamente, parecerá ser que el peor lugar para avanzar es mi trabajo. Y eso ¿por qué sucede? Por un problema de ética comunitaria, porque la interrupción le duele al que es interrumpido y no al que interrumpe. Van a mejorar y se si quieren llevarse un tip inmediatamente de esta charla que va a mejorar enormemente la agilidad de ustedes como organización si les respetan el foco al otro. Hay organizaciones que usan un modelo como en el colegio, o sea, que más tienen una hora y media de foco y una de molestar y van a tener media hora para interrupciones, trabajo, etcétera. Y lo hacen. Hay otros donde los jefes les ponen una tarifa. 100 pesos por interrupción. Y algunos se a la quiebra. Hay distintas formas. Algunos que simplemente son rayitas. Harto que trabajar. Entonces, lo primero, una de las cosas que es fundamental en la agilidad es el flujo. Pero para fluir es necesario tener foco. Porque la multitarea nos mata. Eso que aparece en la noticia de que los seres humanos somos súper buenos en la multitarea y que los niños que están ahora son súper buenos en multitarea, es como decía un gran educador chileno, falso, falso, falso. No funciona lo que han de ver. Y eso que las mujeres tienen mejor multitarea que los hombres, tampoco fue cierto. Todas las damas de acá tampoco les fue espectacular haciendo multitarea. Lo que es importante acá es que tenemos que respetar el foco de los otros. Y para eso generar un espacio común donde la carga de trabajo es fundamental. La carga de trabajo es invisible y por eso es tan fácil sobrevenderse. Y eso me permite a mí que el líder, en vez de asignar tareas, se encargue de preocuparse que el equipo tome buenas decisiones. Y eso se llama el modelo de autogestión, que es algo fundamental en agilidad. Y ahí eso me permite este modelo push que yo tomo, igual que la impresora, toma el papel cuando está libre, no cuando le empujo. El modelo PULL, que está acá. Y por último, tenemos el tema de la colaboración hacia el propósito. ¿Cómo solemos comunicarnos? Mami, mañana tengo que el disfraz De Castor ¿De qué? De Castor ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso Y escribe con risa en el sol ¿Acaso hiciste ¡Acaso me quieras que la ¿Cuántas veces les ha pasado que han tenido que pasar de repente el fin de semana completo o una semana hasta llegar y no, no era lo que yo quería? Fíjense que el primer tema para lograr esa colaboración, ese propósito, es aprender a comunicarnos bien. Cuando nosotros vamos a las famosas reuniones de trabajo, en las cuales nuestro trabajo de repente está plagado, salimos, salimos de esta forma. ¡Uy, qué bueno que estamos de acuerdo! La contramedida que se ocupa en este caso es tratemos de visualizar lo que estamos pensando y nos vamos a dar cuenta de que no estamos pensando lo mismo. Y a partir de eso podemos trabajarlo hasta llegar a un entendimiento compartido. Esto nos lleva a habilitar a lo que es fundamental, no solamente en la agilidad, sino en realidad en nuestro, todas las relaciones como seres humanos, que es la colaboración. ¿Qué significa colaborar? En realidad decía que cuál es el infierno y cuál es el cielo. En el infierno todos tienen la cuchara larga, pero no se van de comer. Y en cambio en el cielo sí. ¿Cómo nosotros nos gustaría vivir? Cuando la necesidad del otro está ahí. Como cuando yo me doy cuenta que si una persona está sufriendo por algún tema, no sé, por algún familiar enfermo, el, como organización me hago cargo de eso. Y eso también es parte del propósito. No solamente es el tema de dar buen servicio a nuestros clientes, que obviamente es importante. Yo soy cliente del banco, me interesa que me atiendan bien. Pero también es el hecho de que la gente, todos colaboradores del banco, también se sientan que están en un espacio que es su familia. Por ahí hay una frase, creo que el creador de Virgin, que decía: si tú cuidas bien a tu gente, ellos cuidarán bien de tus clientes. ¿Cómo se adopta la agilidad? Esta agilidad que tienen en estos tres aspectos. El tema de la, de la colaboración hacia el propósito, del descubrir, y este flujo, esta gran demanda de trabajo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar. Lo primero es decir que no hay ninguna bala de plata. Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Y espero que lo que mostrando a ustedes son algunas herramientas útiles. No son perfectas en absoluto, porque todavía están en evolución y van a estar en evolución siempre. Lo segundo, ¿debemos implementar una copia de la metodología? Todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Yo les quiero recomendar algo que decía alguien que sí sabía innovación, se me ha Steve Jobs. Si estoy contratando gente inteligente, no tengo sentido decirles qué hay que hacer. Fíjense que para entender esto, le quiero volver a mostrar este diagrama que vimos de los distintos tipos de trabajo, del mundo algorítmico, que es el mundo ya que está quedando en el pasado al mundo del heurístico y al mundo del, del misterio. En el mundo algorítmico existe la calidad formal, que es cumplir un proceso. La norma ISO, por ejemplo, dice que tú cumples un proceso y te doy cierto, el sello ISO. Pero el problema que nosotros tenemos es que en realidad estos procesos determinísticos ya están siendo automatizados. La pregunta es que cuando yo estoy acá arriba, el objetivo no es cumplir el proceso. El objetivo es resolver un problema que siempre va a ser emergente y siempre va a ser nuevo. Y el proceso es secundario. Fíjense que todo lo que nosotros hemos visto, el descubrimiento, el foco y la colaboración, son principios. Y cada equipo puede encontrar en su contexto una forma de aplicar eso. Los pasos de aprendizaje suelen ser... Esto está tomado el bullido de Japón. Esto dice que lo primero es que regularmente la gente copia una forma. Al maestro, ¿cierto? Los que han hecho artes marciales saben que cuando uno hace artes marciales lo primero es repetir una forma muchas veces. Pero en algún momento es necesario divergir de la forma, comenzar a intentar cosas nuevas, para que al final la maestría se produce acá, en el descartar la forma. Es decir, que yo ya puedo tener algo nuevo, y eso está bien. Si estamos pensando que es un proceso de continua adaptación, el método también tiene que ser adoptado, y tiene que ser adaptado desde el contexto distinto. Nadie podría suponer... Que el contexto del desarrollo de software es el mismo que el contexto de la gente que atiende en las sucursales a las personas. No es el mismo contexto. Tiene que tener adaptación. Lo que sí es importante es cómo cambia el rol del líder, de la pirámide que nosotros estamos acostumbrados, especialmente en los países latinos, donde el líder toma las decisiones y la gente ejecuta. ¿Cómo logramos transformar esto e invertir en la pirámide? Donde el líder es una persona que guía y alinea.